Ya. ¿Cómo estamos? Data Moss Inc. presenta Cosmic Tunnel, episodio número 4 en la saga del Capitán Sticky Juego diseñado por Tim Ferris del año 1983 ¿Cómo han estado? Man? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y les traigo, un, les traigo un juego que se llama Cosmic Tunnel ¿Ya? Un juego que se jugaba en Atari 800XL, 130XL, 65 y todo el tema. ¿Ya? Esos aquellos años dorados de los 80 donde jugábamos los buenos juegos de Atari Bueno, qué nos encontramos acá al tiro Primero que todo, vamos a hablar un poquito de la carátula La carátula que está acá abajo Esta carátula. En lo personal la carátula no me gustaba para nada Sí, tenía mucha relación con el juego, pero Que hayan colocado a ese huevón con esa hélice en la cabeza arruinaron todo El fondo se ve la raja con esos cuadrados que yo les voy a explicar qué son después La nave despegando, bacán, pero... La carátula con ese weón, con una hélice en la cabeza, no me gusta para nada. Por el otro lado, por el juego, nos vamos a encontrar con un escenario donde pueden ver una nave que está estacionada en una estación espacial, en el espacio, ya, obviamente. Y que en el fondo se ve la Tierra y todo eso, y que en el cielo se ven como cuatro cuadrados, que esos serían los túneles, portales, o no sé lo que quieran decirle, hoyos negro que nos van a llevar a otra dimensión o a otro planeta al llevarnos a ese nuevo planeta vamos a tener que luchar contra unos cañones que nos van a disparar después descender en nuestra nave, después bajar con nuestro astronauta recolectar lo, las materias primas del planeta tratar de evitar a los extraterrestres que no nos maten o a los alienígenas lo que hay ahí volver a la nave y después por el mismo túnel volver aquí a nuestra estación espacial que está aquí en, en el planeta X, no sé dónde estará de eso trata el juego tiene varios modos de juego que los vamos a ver a continuación y bueno démosle por pues, la gráfica yo lo encuentro espectacular para la época era muy genial esa gráfica con esos satélites o no sé por pues, esos radares que están girando y todo ese tipo de cuestiones que le están colocando ahí una ciudad que se ve ahí al fondo también unas montañas el planeta tierra ahí no espectacular qué más puedo decir partamos que nos encontramos abajo una barra verde grande que dice score tan cero el high score en cero también el nombre del juego Cosmic Tunnel por Tim Ferris gracias Tim Ferris muy, bu muy buen juego eh, copyright 1983 por Data Mosk In, no data Datasoft. Para los que ya cachan de data Datasoft. Entonces, al apretar, parte el juego. Eh, cambia abajo. Eh, nos encontramos con una energía que sería la energía de la nave. Empiezan a caer esos asteroides. Que no son gran problema. Si es que no vienes con tu nave un poco destruida de vuelta de cualquier túnel. Abajo, los astronautas, dice astronauts, ya, que serían los, los astronautas con los que contamos, en este caso, tres días. Y estamos en la misión número 1 en la ronda 1. Eso quiere decir que el juego se va diferenciando por ronda ¿ya? Bueno, ahí me acaba de llegar, pero si estamos estacionados, no nos pasa nada. Vamos a esperar que pase ese. Y nos vamos en nuestra super nave espacial. El primero que nos vamos a ir va a ser al rojo, porque los dos portales de los costados son los más complicados. Y aquí, ya dentro de la, del túnel, lo que tenemos que tratar de hacer es matar estos estas como naves o sondas, no sé qué serán, que, que si se nos van a pasar o nos tocan nos van a quitar energía de la. de nuestra.. de nuestra supernave espacial. Ahí se me pasó otro. Ya hay que ser hábil en los moves. Ya y aquí lo que tenemos que hacer es evitar esto.. el ataque de estos cañones que están acá. Y tratar de ocupar lo menos posible nuestros propulsores. Para que no nos gasten mucha energía. Perfecto. Luego de esto nos vamos a ir a instalar en esta plataforma que está acá abajo. Con mucho cuidado. Ya. Y descendemos al primer planeta. En este planeta nos vamos a encontrar con los hombres que son como hombres tanques. ¿Ya? Y como pueden ver primero, ahí está nuestro astronauta que acaba de bajar de la nave ya Una gráfica un poco básica para la época O sea, para ahora es básica, pero para la época estaba bien en realidad El mono movía las manos, se veía de varios lados Lo entretenido es que si apretáis el botón caminaba más rápido Estos cuatro puntos que ven a los lados son como un poder En este caso eran como unos resortes Que nos van a servir para poder escapar de los, de los alienígenas los alienígenas también se meten en esos hoyos y aparecen random en cualquier parte, así que hay que tener mucho cuidado Ya, vamos, chucha uh. Ya, ahí vamos, lentamente Vamos a agarrar este otro Uy, uh, arranca Y esperemos llegar a la nave bien Uf, llegamos Nos quedan los dos del medio, esperemos que no tengamos problemas para ir a tomarlo Vamos a ir muy lentamente y nos vamos a devolver rápidamente ya, perfecto No estaría quedando solamente uno vamos rápido vamos a hacer un, un dribbling por acá esperemos no tengamos problema y escapamos aunque a simple vista se ve fácil, no es tan fácil y ahí nos vamos Echamos a andar los, propulsor, los propulsores de nuestra nave y nos dirigimos rápidamente a nuestro portal o oh, túnel. Ya nos vamos de vuelta para la, la, la base nuevamente. Y aquí tenemos que de nuevo pelear con esta sonda. Tenemos que ir cuidando nuestro, nuestra energía. Vamos bien, no vamos tan mal Vamos Y logramos llegar Evitamos ese Pequeño meteorito Y Estacionamos nuestra, base, nuestra nave En la base y ya podemos irnos A otro planeta Vamos ya, acabo de tomar el... El portal azul Ya Lo mismo acá, tenemos que tener mucho cuidado con esas sondas o naves que vienen de... Vienen saliendo desde el otro extremo del portal Ya Hay que tener una puntería con esto Ser un poquito rápido Puta ya. Y aquí el tiro a pelear. Lucha. Vamos. Sería ese nomás. Ya. Con mucho cuidado. Estacionamos nuestra nave. Y aquí llegamos a otro planeta más. Donde en este planeta... Eh, hay como unos reptiles que caminan en dos patas, unos reptilianos, por, algo, por así decirlo Corren muy rápido y si se fijan, eh, nuestro poder cambió Ahora ya no, ya no saltamos como en esos resortes y ahora, ahora andamos como en un helicóptero Que se nos pega en la cabeza, por eso yo creo que Obviamente el, el diseñador de la carátula del juego colocó a ese mono con una hélice en la cabeza son un poco complicado en lagarto, ¿eh? pero vamos bien lo ideal es que en cada planeta nosotros tengamos que no perder ningún astronauta y tampoco... Eh, ¿cómo se llama? no perder ningún astronauta y tratar de recolectar todos lo, lo, los víveres o, o, o esas materias primas posibles porque... calma, me he rajado por acá porque así nos dan un bonus y podemos recuperar energía para la siguiente misión. Ya, voy a tratar de agarrar el del medio allá, weón, bueno, porque. Ya, los del medio son los más complicados de tomar. Perfecto, super bien. No vamos tan mal. Se los digo de verdad porque el juego es brígido igual, weón. Bueno. Tiene su nivel de dificultad, aunque no lo crean. Uh, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede Y llegamos y nos vamos Si todo sale bien Deberíamos ganar un bonus De tiempo Un bonus de tiempo y de ¿cómo se llama? De, de Un bonus de energía para la nave Ahí se me pasó uno Hay que tener como el sentido de disparo medio 3D acá, va Ya Vamos Listo, llegamos Tratamos de no ocupar mucha energía Estacionamos en nuestro nave y yo creo que vamos a estar llenos ahora, a ver muy bien, estamos llenos, nos vamos a la otra misión, voy a tomar esta, las dos de, la verde y la roja son las más difíciles, las de los dos extremos, y las, de lo, las del centro son las más fáciles. Ya. Concéntrate Alejandro, tú puedes, todo sea por el juego del recuerdo. Ya, no, está mal. Ya vamos bien. Aquí nos vamos a enfrentar al tiro estos compadres. Vamos a tirar una, una pequeña reacción de bombardeo. Ahí murió ese. Está bien oculto ahí. Debería morir el otro. Ya. Nos estaría quedando uno nomás. Está bien escondido ahí el weón. Ya. Y nos estacionamos. Ya estamos aquí en nuestra misión número 3 Tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos Que son como unos traga tragas. En ese tiempo habían una... había un, Estaban los traga-traga yo, yo Para mí eran como unos traga tragas un monos Bueno, la gente de los 80 recordará los traga tragas pues, Son iguales, un mono Era un mono que se comía toda las weas que está en la casa Ya vamos un Pac-Man medio, medio reptil, no sé A ver, hagámosle aquí un, unos pequeños dribbling Ya vamos compadre, vamos, vamos astronauta Listo, ya llevamos dos No me quieren dejar salir estos weones bueno, ¿eh? Vamos uh. Vamos a buscar el del medio al tiro Y nos vamos a volver por acá lentamente, después, Uh. che de su madre, eh. vamos a caer por acá Bueno, el personaje no puede llevar más de, más de dos, Uh, al límite, vamos, no puede llevar más de dos raciones o no sé, minerales, lo que sea, lo que esté, lo que esté recolectando no puede llevar más de dos. Hay muchos de estos juegos que si hubiesen sido multiplayer en esa época hubiera sido la raja. Bueno. Ya vamos. Uf. Ah, perfecto. Nos vamos entonces. Vamos. Vamos súper bien. No vamos tan mal. Esperemos terminarlo. Nuevamente mucho cuidado con los enemigos. En realidad no sé si estos enemigos estarán siempre dentro del túnel. Vivirán dentro del túnel porque... Ahora vais de vuelta. Por. Vamos, qué viola. qué Ya, ahí está. Tenemos mucho cuidado con el... Vamos, vamos Bueno, como se pueden dar, dar cuenta La nave tiene propulsores hacia abajo, hacia arriba Izquierda, derecha Bien completa Ya Y ya estamos en la misión número 4 Que sería esta que nos está quedando Seguimos la ronda 1 Y ya tendríamos como en el final del juego la verdad es que el juego eh, se basa en, en, cuatro, en las cuatro misiones esta eh, después de las cuatro misiones eh, siempre es lo mismo ¿Mm? después eh, más que todo la ronda, qué ronda? hasta qué ronda llegáis yo aquí en el juego recuerdo les voy a mostrar más que todo como era el final porque para eso estamos para terminar el juego Ups. el contorno no nos podemos estacionar hasta que mueran todos los, los cañones ya nos usemos de la turbina listo y en este planeta hasta hay como unos enemigos que son como unos pájaros weón. Y volvemos a tener nuestro poder de helicóptero. Por eso que en la carátula acá abajo aparece un, con un, un helicóptero en la cabeza. Ya, vamos a arrancar. Vamos a tratar de tomar primero los. ¡Oh! Primero astronauta muerto. Vamos, que se puede. No, no podemos morir con estos pajarracos. No podemos morir con los pajarracos estos. Yo no pienso venir con estos pájaros. Vamos. Mira, el weón no me deja salir. Y ahí está el otro. Al acecho, los weones. Me quedan dos nomás. Esperemos que se alejen. Ya vamos. Ahora va a arrancar para allá. Vamos. Puta, en esta misión podemos decir que murió un astronauta. Vamos. Ah. Ya, driblemos nomás, lleguemos a la, a la nave. Haciendo dribling, como sea. Vamos. Listo, llegamos. Entonces ahora nos devolvemos a nuestra base. Sin no, abusar de las turbinas, volvemos. Y aquí nuevamente... Eliminamos los enemigos que viven dentro del túnel. O del hoyo negro o del warp zone. O como se llame. Ya, tratamos de llegar con nuestra energía bien. Y logramos llegar ya a nuestra estación espacial. Bueno, justo me tenía que llegar un meteorito. Pero nuestra energía anda bien. Estacionamos nuestra nave. Y terminamos el juego, ese es el juego Cosmic Tunnel, de eso no más trataba Ir a explorar estas cuatro dimensiones, misión completa, nos dan un bonus y ya estamos en la ronda 2 Donde lo que viene más adelante es lo mismo, los mismos enemigos, los mismos poderes Es lo mismo de recién, solamente que estamos en la ronda 2 Es como cuando tú competes con algún amigo y le decís ronda, hasta qué ronda llega y hasta la 1, la 2, la 3 o la 4 yo aquí vengo a dejarle el final del juego, de qué es lo que trataba Y más que todo que lo conozcan, porque este era uno de los buenos juegos de Atari Que solamente los que cachan de buenos juegos se pueden acordar de él Era un excelente juego del espacio y todo ese tipo de cosas Bueno, espero le haya gustado eh, Sin nada más que decir Acuérdense de suscribirse al canal Y bueno, cualquier otro juego de Atari Que ustedes quieran que yo termine, me avisen nomás Y ahí aquí lo vamos a dejar en el jueguito del recuerdo Ya, pues les dejo un abrazo Y ahí va a ser Mouse Gracias por ver el canal Que estén bien, chao, cuídense